Ahora vamos a aplicar un ¿no? tratamiento de henna Rapido le metiendo ¿no? con el ¿no? Ya vamos a iniciar. Y ¿no? vamos a aplicar. Entonces voy a cejas. agarrar un pedacito de hilo. El hilo. Para... Creo que va a ser para que forme las. Eh, que dibuje las cejas, ¿no? No lo va a ser... En ya. Vamos a hacer tres puntos. Vamos a guiarnos sobre una visita. Estas son ales. Voy a voltear. No he volteas para, para la, la nariz. Primer punto. Sobre la Sobre la Sobre la Ya está. Y solo con el hilo. He pigmentado el hilo y el señor en la aleta de la nariz y por el centro del iris. Ah, bueno. ¿Esta aleta que tenemos adentro? Sí, sí, sí, sí. Dos. Tres. Final de aleta de la nariz y final del ojito. Mantén Cuerpo y cola, ya lo mismo, el mismo paso voy a hacer en el otro ojito. Y tres de las sí, sí.